Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo ¿Qué pasa mi gente de YouTube? Es un chico, Rector, otra vez Empezando a jugar los juegos de misterio Que nos encantan y nos fascinan De rompecabezas que te rompen la cabeza Pensando en, no sé, muchas cosas He regresado, he regresado y estoy de vuelta con este gameplay de este nuevo juego llamado Subject 13. O sea, el sujeto 13. Subject 13. Y bueno, ¿de qué se trata este juego? Este jueguito, como quieran llamarle, juegazo, pequeño juego, como mierda quieran decirle. Este juego trata de rompecabezas. O sea, es una persona que está totalmente perdida y se está volviendo un psicópata. Y está siendo a prueba, o sea, está siendo puesto a prueba por una voz... Que se convierte en un compañero Y cosillas así, vamos a empezar este videojuego Y bueno, vamos es, es un experimento más claro, algo así Entonces vamos a empezar y yo ya lo jugué Y me llamó muchísimo la atención No lo pasé del todo, pero sí pasé la primera misión y así Y vamos a ver qué tal nos va Como vemos, es una pequeña introducción que vemos en, dentro de un río Exactamente es un carro, o sea, un, un automóvil que se está hundiendo en el vacío del río y al final de eso vemos una imagen de una chica, de una mujer, o sea, en un, no sé, una cadena. Y vemos al sujeto 13, él es Franklin Fargo, big up to Franklin Fargo, mentira. Él es Franklin Fargo y él es el protagonista de este videojuego con el cual va a ser nuestro carácter o nuestro personaje. O sea, el sujeto 13. Y vamos a empezar esta historia llena de emociones. Y también de muchos puzzles que te van a volver loco. Y bueno, aquí estoy yo para solucionar aquellos puzzles. puzzles. Welcome, y vemos, escuchamos una no voz worries. robótica que nos está hablando. Y no sé qué. Es. No o sea, puedo oírlo, pero no puedo, no puedo verlo. ¿Cómo me siento? Me siento raro. Me siento... Me siento con muchas preguntas. Y quisiera saber si estoy muerto. Y ma no sé, ha hecho algo. ¿Estoy muerto? No estoy muerto O sea, no Solo he hecho un largo viaje No entiendo nada, en serio Quiero saber quién es él O sea, él quiere saber Qué es lo último que recuerdo Recuerdo que iba a terminar con todo Y que me iba a suicidar, creo Me tiré al río Obviamente en un río O sea, este robot O esta voz extraña Nos halaga mucho Y nos hace sentir muy bien Parece que yo soy un un científico... Que buscaba información, o sea, que era un... No sé cómo decir, un investigador Sí no O sea, quiero ponernos a prueba el robot Tengo que seguir sus instrucciones Bueno, ok Pulsando el ratón derecho puedo mirar para donde me dé la fucking gana Ok Parece que se ha activado este ordenador Vamos a ver si podemos verlo Y parece... Que soy el 0399 y hay un compañero que es el 1912. El 0399, vamos acá y nos dirigimos y digitamos exactamente el 0399. 0399. Ok, y automáticamente ¿qué sucede? Parece que se abre la puerta. La puerta para largarme de aquí. Oh, sí. Esto de aquí me hace recordar a Goku cuando estaba entrenando en una cápsula. No, me, no confío en él, en serio, no me confío en él. No quiero, un, no quiero un equipo con él, él quiere un equipo conmigo, pero es una voz que yo no... Primero que nada, me llama como si fuese un robot. O sea, me llama un, un experimento, sujeto 13. Y yo soy Franklin Fargo, o sea... Me incomoda eso, me incomoda que me llame Franklin Fargo, porque yo no soy Franklin Fargo, yo soy... Bueno, yo soy Franklin Fargo, pero no soy un robot. Bueno, no soy un experimento. Bueno, aquí tenemos un testimonio, o sea anécdotas o correos electrónicos que han enviado a todo el equipo, los ingentes con los autóctonos han alcanzado un nuevo grado de violencia, tras los sucesos de ayer, les ruego que por favor, tengan prudencia, no salgas en caso de absoluta necesidad, llevando siempre un arma parece que se ha desatado el profesor F, no sé si soy yo el profesor Flaky Fargo, pero bueno entonces, eso es lo que trata de decir posdata, gracias a todos por vuestras muestras de apoyo en cuanto a Misty ¿Qué pasó con Misty? ¿Qué pasó con Misty? ¿Quién carajo es Misty? No sabemos Aquí tenemos una carta, un sobre, no sé qué es Vamos a ver qué es Este, vamos a coger la carta Vamos a abrir el sobre Y exactamente qué tenemos Se escucha la musiquita, que me encanta esa musiquita, no sé por qué Vamos a abrir, ¿qué hay en el sobre? En el sobre hay una llave Vamos a coger la llave ¡Ey, la llave, yo! Bueno, tenemos una llave ¿Qué es esto por aquí? Parece que es Una nota de voz o algo así Un testimonio nuevo a Hexacord pronto comprendió todos los beneficios Que la energía Tau podría aportarle O sea, parece que hay un tipo de energía lo menos que pueden hacer era confiarme en la elección del proyecto Hace ya dos meses comenzó la construcción de nuestra base Estaremos O sea, él está emocionado porque Porque vamos a empezar el, el Eso de ahí Bueno, vámonos aquí que no hay nada más que hacer Y Vamos a ver qué tenemos por aquí Por aquí tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que hay que soltar la llave y darle vueltas Este... Bien, Bien. te veo, bastante de forma La confianza que he posicionado a ti por si va a dar su fruto ¿Ok? Era fácil, en serio, me pareció fácil pero tu numerito está empezando a cansarme, en serio. Venga, venga, venga, venga. Una mente como la debería estar contenta de recibir estímulo O sea, pero aquí no se trata de que me trates bien, simplemente es que digas la verdad. ¿Por qué no pone la prueba? No entiendo. La vida está hecha de elecciones y probabilidades. Yo me quedo con las elecciones que con las probabilidades. Claro que lo conozco. Aquí nos va a poner a the aim here prueba con un, un juego llamado 3 en raya no Bueno, entonces Aquí lo que hay que hacer es formar un cuadro Como vemos aquí está una L invertida Y acá tenemos que poner una L Si juntamos ambas L Va a salir un cuadro, y eso es todo lo que tenemos que hacer Y bueno Parece que ya pasamos a... Eh, Voy a ser pesimista y voy a ponerle... Sí, no queda más remedio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. bueno. Yo sé que algo quiere cambio este, este tipo porque no creo que justamente lo haga tan fácilmente como que... ¿Me entienden? A eso es a lo que yo me refiero. Y bueno, ya me voy de aquí. Y justamente lo que te esto es esperar. Y así... No me gusta esperar Detesto que me hagan esperar Entonces ya cargó el próximo nivel Aquí vemos una tipo de, no sé, escaleras Parece que el robot tiene una buena noticia Quiero empezar por la mala noticia En serio, la mala noticia La primera es que los antiguos ocupantes de la Bloquearon las salidas de este complejo O sea, esa es la mala y la, y la segunda es que, que, que después se fueron salvados Uy, no, o sea que estoy, encer estoy Encerrado en un lugar que no tiene salida <risa> Ok, supuestamente La isla es segura Debo largarme de aquí, en serio Solamente tanto palabreo para decirme Que debo encontrar una manera de irme Ok No sé qué significan estos, este, Estas palabras, pero bueno no tiene caso buscar algo que no tiene sentido. Aunque quizás tenga sentido, pero no encuentro el significado. No. Un testimonio nuevo. ¿Cómo explicar lo sucedido? ¿Un movimiento en falso o tal vez un mal contacto? Lo cierto es que la máquina se puso en marcha accidentalmente mientras comprobaba los circuitos del módulo de traslación. Hubo un gran ruido, o sea, un ruido inmenso. Una luz intensa y luego debí perder el conocimiento durante los unos Todo es culpa mía ¿Culpa? ¿Por qué? O sea, no entiendo Si tan en solo hubiera esperado que Sophie hubiera de comer Pero Sophie estaba tragando, obviamente ¿Qué pasó? No tengo idea O sea, es culpa mía sea, El caso es que cuando me desperté me encontraba aquí en este complejo abandonado Estoy bloqueado desde hace ya varios días y sigo sin haber visto ni un alma O sea que parece que nadie, nadie por ahí Hay que explorar toda la isla o Estoy sea, atrapado en una isla, en una fucking isla que no, no entiendo Vámonos de aquí Y bueno Parece que aquí tenemos que aquí tenemos que poner eso Eso Esta cosa de aquí me imagino Darle vuelta Y activar esto de aquí acá. Ok el color amarillo con cada color con su color respectivo Y se nos bloquea un libro Debe ser posible coger eso Ok, pero ya lo recogí, no Claro que sí Bueno, ya encontré un libro Parece que por aquí no hay más objet objetos No, ni uno solo más Bueno, y Exactamente Por aquí que hay Vamos a ver qué hay por aquí Parece que hay otro jueguito Otro jueguito para romper, romper la cabeza <risa> Ok, abro esto Y empezamos el jueguito Interesante este jueguito sucio Bien filled Yo, tell them Bueno, parece que hay que bajar otra pista Que es muy interesante Y ya está, ya lo pude solucionar. Interesante. Y parece que me dan una nueva herramienta. Y por aquí parece que hay otro audio encontrado. Un nuevo testamento testimonio. Estoy segura que el bloqueo impuesto por el campo magnético de Hexacor. El profesor F pudo ocultar a Hexacor y determinados de trabajos cuanto menos popular el aparato. O sea, parece que aquí algo ha pasado que se ha salido de las manos y parece que es un no sé un error biológico, quién sabe. Ok, cuando le pregunté a acerca de ellos me invitó amablemente a ocuparme O sea, le dijo cállate, no, ocupate de los tuyos Pasaba haber visto todo en 10 años de profesión Pero, pero no, francamente no entiendo en qué puedo ayudarnos a avanzar en nuestro trabajo En, su, en el sacrificio de pollos O sea, parece que han estado experimentando con, con pollos Cuando llegué el barco de rehabilitamiento Me las arregla para enviar el informe a, a la sede O sea, es un agente de investigación Vamos a ver Vamos a ver qué, qué hay por aquí, qué hay por aquí. Aquí hay una palanca, no sé. No hay nada interesante por aquí. Vamos a ver qué tiene este libro también de misterioso. El libro, el libro de los 100. Bueno, por aquí tiene algo, no sé qué tiene aquí. Una parte que no es igual a la otra. Parece que es una H. Si se dan cuenta, es una H. Una H o un 3 o una E. Bueno vamos a ver, el libro de los 100 una cerra una convención que hicimos lo tan extraño si sí, son extraños pero vamos a ver teníamos una H vamos a probar con todas, una H una B una, un 2 un 6, un 6 invertido y bueno yo creo que si bajamos esto se va a abrir O sea, estas son las cosas que digo que te pone a pensar este videojuego porque en serio se supone que ya se abrió Allá puedo abrirlo Creo yo Ok Ya pude abrirlo Y quisiera abrirlo Y hay que poner en orden O sea es un juego de pensar El libro de los de Aquí se va a abrir algo también supongo Y hay que poner alguna clave No sé No sé qué es esto Pero bueno No me interesa Lo mío es Poner mi fucking clave Ok Puse ya la clave se abrió esto. Otro te este testimonio. Parece que Rob Randall envía a su esposa algo. Este maldito campo magnético perturba todas las comunicaciones O sea, es un campo magnético que parece que no deja ni salir nada. No hay nada de filtración de información, nada. Inclusive no se puede ni comunicar a este señor con su esposa. Ni tampoco con sus hijas. Entonces es lo que hace es enviarle un correo electrónico. Ok. Dice que la ama mucho. A su esposa, yo también amaría demasiado a mi esposa. Y bueno, exactamente, vamos aquí. Quisiera ver cuántos testimonios tengo. Tengo el 18, sí, está bien. Parece que aquí hay unas tuercas. Entonces, esas tuercas hay que sacarlas. Como se dan cuenta, para poder abrir esto. A ver qué tal nos va, qué tal saca tuerca somos. Y bueno. Nos queda una fucking tuerca más, una fucking puerca tuerca. <risa> ok, sacamos otra tuerca más. Y sí, ya. Y también tenemos esta, esta palanca que hay que ajustarla porque, obviamente, no va a encajar. Como se dan cuenta, estaba de lado. Y esta aquí también está de lado. Y hay que ponerla bien para que pueda encajar. Y listo. Ahorita lo que voy a hacer es... Poner la tuerca... Poner la tuerca... Poner la palanca... Para que pueda encajar... Y abrir la puerta... Ok... Queridos amigos de YouTube... Quiero decirles que... Voy a hacer dos niveles por vídeo, Ya que es algo extenso... Y este jueguito... Ya sé que salió hace un poquito de tiempo... Pero me gusta... O sea... Me gusta porque es de pensar... No es el típico juego aburrido... De simplemente... Llegar a la mitad de hacer lo que tienes que hacer... No... Sino que tienes que pensar... Y buscar una manera de, de salir... ¿No? Y hallar era una salida... Entonces... Nos quedamos hasta aquí Espero que les haya gustado el video No olviden comentar y suscribirse Hasta la próxima Soy el fucking rector Y bye No olviden comentar y suscribirse Porque si no, no hago ni un puto video más No, mentira Los quiero mucho Bye bitches Hasta aquí me quedo, en serio Me encanta, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina Me encanta este fucking juego Y eso Bye chicos Bye bye bye bye